Hola qué tal amigas y amigos de Cletofilia Hoy les voy a presentar las nuevas zapatillas de ciclismo de ruta de Adidas que finalmente regresa al mercado, a este deporte después de un poco más de 16 años de ausencia Bueno, podrán ver, este modelo, al cual ya le puse las calas, es un modelo, yo le diría, enfocado al mercado que ahorita es el más grande, sin lugar a dudas, que es para el tipo de ciclista que le gusta rodar una buena cantidad de kilómetros los fines de semana, ir en grupo, ir con los amigos, con las amigas, y no tanto para el más obsesivo que busca romper sus marcas cada fin de semana o en cada carrera. Como podrán ver es un zapato que su ajuste lo hace con agujetas, lo cual la verdad que ya las probé y los hace muy muy cómodos. Tiene una lengüeta elástica, es un material que parece te da la sensación el tacto al neopreno y envuelve todo tu empeine. Otro detalle es que la suela es de fibra de vidrio, lo cual le da dos beneficios a este calzado. Uno que lo hace ligero, de hecho el par de zapatillas en talla 28 está en 600 gramos el par. Y el otro beneficio es que es ligeramente flexible. Dirán los que son más clavados en este asunto, que eso no es bueno para la transferencia de la potencia de tus piernas al pedaleo, y es verdad, tampoco estoy diciendo que es tan flexible como un tenis casual o de correr, para nada, pero cuando te bajas de la bicicleta y caminas, digamos, para irte a comprar un café o cuando sales de la casa y apenas te vas a subir vas a notar una ligera flexión que también los hace muy cómodos. Estas dos cualidades nos dan ya una idea de para qué tipo de ciclista están hechos. Tiene un estilo súper clásico que nos recuerda a los zapatos de fútbol de los años 70. no También nos recuerda al modelo que Eddy Merckx utilizó para romper el récord de la hora, ¿no? totalmente negro con las tres franjas blancas. Justo estas tres franjas icónicas de la marca son reflejantes, lo mismo que la parte del talón. El recubrimiento, el, el textil de, del forro, todo lo que va por fuera, está hecho de una tela que se llama Prime Loop. Esta tela la generan con residuos plásticos que se encuentran en las playas. Lo que está haciendo Adidas es aliarse con una empresa que se dedica a esto, a recoger como una labor ¿no? para el planeta y generan este textil, que también lo están produciendo para el jersey y las licras, el beef short. Otra cualidad de los zapatos es la plantilla, que se llama la tela Prime Green, y está hecha de materiales reciclados, están a la venta ya desde este mes, abril de 2021, en todas las tiendas oficiales de Adidas, eso fue lo que nos comentaron, y también en la página oficial de adidas.mx. Vamos a ver si después meten otros modelos para un nivel competitivo, o si también traen el modelo urbano que muchas personas han estado preguntando, que es el velo zamba, pero iremos viendo primero cómo se comporta. Yo creo que es un gran acierto que hayan comenzado con este. Ustedes también coméntenos qué les parece, si ya las consiguieron, si se las comprarían, si les gusta la marca, déjenos sus comentarios.